Siquiera conocido, no sé si es posible. Cuarto bloque de nuestro programa Día Martes. Y como ya estamos acostumbrados sí, en claro. este día de la semana, tenemos consultorio online para que te saques las dudas, para que puedas interactuar directamente con nosotros a través de nuestro WhatsApp, donde ya puedes empezar a dejar tus mensajitos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Dani Gutiérrez. Hola, Dani hola, hola, hola. hola, compañeros, ¿cómo les va? Muy, Muy bien. bien, ¿y tú cómo estás? Preparadísima. Ya Muy soy bien. como una. Médica, soy como todo como está, soy licenciada en casi todo <risa> Todo, viste, es como, me siento como tan profesional chicos. lo es. Me alaba, me Muchas gracias, ¿cómo están? ¿todo bien? Muy bien, ¿ustedes fin bien? Oh. ¡Uy chicos, qué largo el fin ¿Largo de para usted? Oh, y frana. sí, porque Fran no va al jardín, entonces ¿qué claro, hacemos bueno, con la chico, avenida? Claro, ¿la llevaste ahí al circo todo Sí, <risa> al circo, tito con Mickey Mouse, Minnie, todo, todo Todo muy, todo, sí, muy bonito <risa> muy, pues, Después les voy a comentar eh, los favor. extras del evento ¿Quieren? Pido, sí. Dale, <risa> Ahora voy a presentar a mi invitada de hoy Atentos al tema de hoy porque está muy interesante sí. Así que ahí los quiero también si tienen dudas, mandando mensajitos Hola bueno, Dani, buen día Ya la conocen a nuestra abogada de la Bienvenida. casa, Juliana Fraquia. Le damos un aplauso Juli, una vez por mes te tenemos acá siempre, porque hay un montón de temas para tocar. Lo que se necesite, Dani. Bueno, me encantó. Para los que se están prendiendo ahora y todavía sí. no te conocen, Juliana Fraquea, ella es abogada que se especializa en Derecho de la Salud. Todo lo que tiene que ver con la salud, problemas que estás teniendo con medicamentos, con tratamiento, obra social, prepaga, acá tenemos nuestra abogada que nos va a contestar todas las preguntas. Así que desde ya agarren sus celulares y manden mensajes. Hoy... Vamos a hablar de cobertura en los medicamentos. ¿Qué pasa? Cuando nos recetan algo, vamos a la farmacia y no sabemos si tenemos que recibir el 40%, 70% o 100%. Así que todo eso, Juliana Fraqui, no los va a contestar. Bueno, Dani, hemos venido hablando nosotras mucho de lo que es el programa médico obligatorio uh -huh. y de lo que son las disposiciones que hay en materia de salud, donde son generalmente una guía y listados de coberturas máximas. Este es el PMO. Claro, el uh -huh. PMO que te lo plantean las obras sociales o tus agentes de salud de una prepaga como una cobertura máxima. Y en realidad son coberturas mínimas. Entonces, por ejemplo... Yo tengo en ese programa médico obligatorio una resolución que se dedica al tema medicamentos. Donde uh -huh. Nos va a dar un listado de medicamentos o patologías que tienen una cobertura del 40% del medicamento, otras que tienen el 70% y otras que tienen el 100%. Bien. Lo primero importante es que la gente sepa que esto es un criterio base o un criterio mínimo de cobertura. Por ejemplo... Yo tengo que los medicamentos de uso habitual van a tener una cobertura en mi obra social del 40%. Por uh -huh. ejemplo, si yo tomo vitaminas Bien. o tomo hierro, eso tiene un 40% de cobertura. ¿Eh? ¿Qué pasa con las enfermedades que son enfermedades crónicas prevalentes, se llaman? Las enfermedades que sufre muchas parte de la población que son crónicas y que hacen a la calidad de vida de la gente y que si las dejan de tomar, eh, el medicamento tienen consecuencias muy severas. Por, Como, ejemplo, por ejemplo, los diabéticos... El di la diabetes tiene el 100, ah, pero por ejemplo, vamos a hablar, eh, todos los que son enfermedades del corazón, ¿Eh? cardiopatías, este todos los que son eh, enfermedades, por ejemplo, está la epilepsia, un montón de enfermedades neurológicas, o, eh, enfermedades psiquiátricas, eh, los trastornos bipolares tienen cobertura al 70%, uh -huh. este, y hay un montón de patologías que yo voy a tener la cobertura al 70%. bien y por otro lado, para terminar el tema, vos tenés coberturas al 100. Las coberturas al 100 son diferentes patologías que se han ido introduciendo a través de leyes especiales que le otorgan a la persona la cobertura del 100% del medicamento que necesita. Como por ejemplo, si yo tengo una discapacidad y necesito... Eh, Tal medicamento para tratar mi discapacidad, esa cobertura tiene que ser el 100%. Los anticonceptivos tienen que ser ah, al 100%. Uh -huh. Todo lo que es tratamiento... Esto, Juli, sí. siempre el plan que tengas, o sea, no tiene nada sí, que no, ver. Sí, no, no, esto es básico. Este lo que el plan, hablando, por más que tengamos plan elevado, plan no elevado, es No, estamos así. hablando de la cobertura mínima, uh -huh. Dani. Eso es lo que yo quiero que quede claro. No es un tope de cobertura todo esto que te estoy diciendo. Es lo mínimo que me tienen que dar a mí. Uh -huh. Eh, las enfermedades oncológicas tienen todos tratamientos al 100%. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un nene que tiene epilepsia? Y, por ejemplo, el otro día llegó eh, al estudio un caso que le daban la cobertura al 40% de los medicamentos para la epilepsia. Y vos acabas de decir que tiene que ser al 70%. Tiene que ser mínimamente, uh -huh. mínimamente al 70%. Esa decisión, Juli, sí. voy, se me ocurre, ¿no? ¿La toma la farmacia o la, la, la no, edad de baja la prepaga? No, o la obra Todo social? eso lo, vos lo tenés que autorizar, todos estos medicamentos vos los autorizás eh, en tu prepaga uh -huh. o en tu obra social. Con una historia clínica y con un pedido del médico donde quede constancia que vos crónicamente tomás este uh -huh. medicamento que lo necesitas o comúnmente tomás este medicamento que lo necesitas, ahí vos ya entrás en ese 70%. Bien. Uh -huh. Mínimo. Mínimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un hijo que tiene epilepsia y tengo, los medicamentos son carísimos y no, no me alcanza para pagar ese 30% restante? Uh -huh. ¿Qué debería hacer la persona? O sea, ¿le dan menos medicamentos a ese niño o exige el 100%? ¿Y qué pasa ahí? Exigir el 100%. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo esto son parámetros que nos guían en caso de que no salgas de, de, la, de la norma, de, o sea, de la regla general. Uh -huh. Si yo... ¿Qué es más importante? ¿Una resolución del Ministerio de Salud o la Constitución Nacional? Que dice que... o, o todas las convenciones que protegen a los niños. Las convenciones que protegen a los niños. Totalmente. que Dice que el niño necesita tener todo aquello que sea necesario para conservar su salud. Claro. Entonces, si usted es una mamá y tiene un niño que le dan el 70% del medicamento y necesita el 100%, hay que ir por el 100. En este caso estás hablando de niños, pero me imagino tanta no, gente niños, adulta niños, también, niños, ¿no? Por decir, eh... que se pasan Juli horas y horas haciendo cola en las obras sociales, en las farmacias para que le aprueben un medicamento que ni siquiera saben no este 40, 70 y 100% de cobertura que tienen que tener y en el caso de que, por ejemplo, ese 30%, 60% no podamos abonarlo porque no tenemos la plata en efectivo, te lo tienen que dar. Y así empiezan a llegar mensajes, así que te voy te voy leyendo. "Buenos días, chicos, con el tema de la abogada. A mí no me hacen descuentos." Para la vitamina y hierro, me sale casi mil pesos. Gracias. Viste bueno, que hablabas recién de, vitamina, de que eso estaba con el 40%. Vitamina y hierro son sí. medicamentos de uso habitual y yo entiendo que es el 40%. Bien, el 40%. Que le tienen que hacer. Uh -huh. Y Juli, dijiste anticonceptivos también. ¿Qué pasa con la pastilla del día después? También. ¿También te la tienen que cubrir? Que no, que no que no es conocido y es importante. Eh, si necesitan la pastilla del día después, eh, deberían ir a la obra social y se las deberían dar. También, mira. Sí. Y con el nombre genérico que tienen que ponerle los médicos cuando te hacen la receta. Bueno, eso es re importante, Dani, esa pregunta, porque también va, estamos hablando de normas... Ahí tenemos eh, que estar atentos, ¿no? También. Claro. El trabajo conjunto del médico con el paciente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el principio general dice que tu médico te tiene que recetar... Eh, un medicamento con nombre genérico, o sea, el principio activo de ese medicamento. No uh -huh. te, te puede recetar una marca o un laboratorio. Ah, ese, mira. ese es el principio general. ¿Por qué? Porque entonces ahí vos le das la posibilidad a la obra social, o tú prepaga, que busque el. Que mejor precio tenga. Claro, porque si no sería el que mejor convenio tiene el médico con el laboratorio. y se que es lo que les conviene a ellos? ¿Se no puede lo que uno, pensar claro. eso? O se puede pensar que, qué sé yo, o que un médico se siente más cómodo recetando uh -huh. un medicamento porque le ha da dado mejores resultados. Uh -huh. Ese es el principio general. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una patología? Empiezo a tratar, a través de un nombre genérico, diferentes laboratorios sí. que me producen diferentes efectos colaterales. Uh -huh. Ahí ya te, mi médico está en posición. ...de recetar un medicamento específico... ...de un laboratorio específico... ...fundadamente... Claro. ...o sea que si, me, si mi profesional... ...que me está tratando... ...quiere salirse de esa regla general... ...tiene que justificar... ...tiene que uh -huh. explicar por qué él considera que va a ser adecuado... Para mí, personalmente, este, este medicamento. Claro, porque para el que no entiende por qué estamos hablando de laboratorio y medicamento, hay muchos medicamentos que tienen distintos laboratorios. Entonces, claro. cada laboratorio trabaja distinto. Por ejemplo, si vos sos un paciente oncológico y tu médico te recetó un remedio de tal laboratorio y ese a vos te hacía efecto, pero después decidieron que ese laboratorio no te lo iba a dar más, que te iban a dar otro laboratorio, pero ese remedio no te está haciendo bien, corresponde que te den el que a vos ya hace bien, ¿no? El que le conviene al médico, a la farmacia o al laboratorio. Y ahora, Dani, ¿esa persona va y se sienta y hace las 400 colas y Uy, lo explica? No, no, va a su médico tratante, le pide que le ponga en un resumen de historia clínica o en un certificado que justifique por qué esto y por qué no aquello y con eso va y se presenta. Y en caso de que le den vuelta, se acerca a alguien... Un especialista que haga derecho de salud, que entienda del tema, sí. se hace un escrito o se manda una carta de documento y se logra la cobertura de manera eh, rápida Ay, para sí, que esa persona también. le sea una solución. Claro, sí, mira, Julia, ahí nos siguen llegando mensajes y me encantó. Eh, que se active este consultorio Manden las preguntas que, ten, que tengan que ver Con el tema de medicamento y cobertura Si están teniendo algún problema con algún remedio Que acá Juliana nos va a contestar Buen día, mi papá toma medicamento para epilepsia Para la obra social, ya no le autoriza el 70% Porque dicen que el medicamento excede el, oh, el precio de cobertura ¿Cómo lo puedo exigir? No, bueno, en ese caso A ver eh, la epilepsia tiene una cobertura mínima del 70% según programa médico obligatorio que es lo más básico que me pueden otorgar. Aparte hay una ley de epilepsia uh -huh. que habla del tratamiento integral de la epilepsia. O sea que yo podría fusionar esas dos normas y, y ir por, el, por la cobertura del 100%. Más aún si es una persona que no puede pagarlo. Claro. Y menos que te ofrezcan menos del 70%, es inadmisible uh -huh. y si la y si excede el costo es un problema de la obra social o de la prepaga, ¿no? Uh -huh. de la pobre persona que está enferma que se tiene que tratar y que, que tiene que lidiar con los aumentos de precios que hace un laboratorio. Pero eso decías recién, Juli, que por ahí cuando uno va y hace la queja y todo, te toma tanto tiempo, que son remedios de manera esencial, o sea que la persona lo tiene que tomar ahora. En la farmacia no, no, no lo Yo lo que le recomiendo siempre a la gente es que la paciencia tiene un límite. Sí. Y es cuando empieza a empeorar tu salud. O sea, si vos tenés una patología y tenés que tratarte, a vos no te pueden demorar no. con un medicamento. No, porque la, la, la mes, salud dos no, meses. no espera. Porque aparte, ahí se transforman también las autoridades de la obra social o de la prepa en responsables de diferentes uh -huh. delitos. Totalmente. Porque existe el delito de abandono de persona, existen diferentes delitos... Que si a vos te dejan, sin tu tratamiento, te interrumpen una rehabilitación, te interrumpen ni hablar un medicamento que vos estás tratando, todos los efectos colaterales que pueden tener. Sí, tremendo. También existen las demandas por daños y perjuicios. O sea, se puede hacer un montón de cosas. Pero la gente no lo sabe, Juli. Por eso me y encanta Y bueno, por eso es me importante. Encanta y siempre existe la acción de amparo. Uh -huh. Que es una acción que se plantea ante un juez donde uno le pide con una medida cautelar que en cinco días resuelva un, un, un caso urgente. Uh -huh. Bien. O sea que la gente tiene herramientas para defenderse. Sí, pero no lo sabe y bueno eso por eso es importante... Mira, siguen sí. uy, se ha activado este consultorio, así que vamos a intentar poner todas las preguntas que, que podamos. Hola, quería consultar a la doctora, ¿por qué las enfermedades de la piel, como la dermatitis atópica severa, no cubren ningún tipo de cobertura para las cremas hidratantes, que son primordial del tratamiento y son muy caras tratamientos también? Bueno, mira, en el, caso, en el caso de... habría que estudiar bien la patología, pues yo soy abogada, ¿no? O sea, me exceden por ahí las patologías, uh -huh. pero por ejemplo... Sí, de que va como estético y no es estético. Claro, es. Sí, he tenido casos de gente que ha tenido que tratarse de enfermedades de la piel, uh -huh. que la prepaga o la obra social le rechaza el tratamiento aduciendo que es estético, y con un buen certificado médico, un buen resumen de historia clínica y una buena explicación del médico tratante, se ha, se ha solicitado la cobertura. Bueno, qué importante también, venimos remarcando cada vez que Juli se sienta acá. La empatía que tienen que tener los médicos a sí. la hora de recetar y diagnosticar el, el cuadro de cada persona. Mira, tenemos otra pregunta. Hola, me gustaría consultar. A mi hermana es inmunodeprimida, parece artritis reum reumatoidea, Ay, fibromialgia, perdón, sí. se me trabó. Y la obra social le hace solo el 40% de descuento. Por mes paga 10.300 pesos con el 40% de descuento. Eso es una locura directamente. Oh, Yo estoy qué tremendo. casi segura que esta patología tiene el 100%. Uh -huh. La artritis reumatoidea está dentro de las patologías que tiene el 100%. En ese caso, lo mismo. O sea, se va con una historia clínica, se va con un certificado médico, explicando cuál es la patología, qué cantidad de medicamentos, que no puede interrumpirse y va y se solicita el 100%. Se intima a la obra social o a la prepaga que otorgue la cobertura, que por ley... Eh, la persona tiene derecho a recibir. Mirá. Y si no, se mete una acción de amparo con una medida cautelar y el juez a los seis días, siete días, resuelve el caso. mira bueno, Juli, por último, lo, lo, lo, con esto terminamos, lo decíamos al principio y lo vuelvo a decir porque seguramente muchas personas del otro lado van a decir, es verdad, Dani, tenés razón. Vas a la farmacia, presentás tu, tu receta con el medicamento que necesitas, insumo, lo que sea, y qué te dicen que... Eh, la obra social todavía no lo ha aprobado Que no están dentro de este PMO Pero vos lo necesitas Entonces te dicen que lo pagues Vos, de tu billetera Y que después vayas a la obra social O a la prepaga Para realizar el reintegro Ya de por sí eso es eh, Es bochornoso Es incómodo Es eh, después ir a hacer todos Los papeles, la burocracia Que lleva a hacer todo no, eso eso no corresponde O sea, cuando vos tenés derecho A recibir un medicamento Tenés derecho a recibir un medicamento Por tu obra social por tu prepaga y de manera oportuna, que volvemos a lo mismo. O sea, hay un límite, o sea, hay que tener sentido común en todo esto. Si yo voy y pido un medicamento y me piden una semana para autorizarlo, es razonable. Me piden un mes, dos meses, tres meses, para o me dicen, no, pagalo vos, después te doy la plata. No, no, ya salimos... Del criterio de razonabilidad claro. que tiene que guiar todo lo que es materia de salud. Claro, y tienen que hacer que sea todo más fácil para la cobertura de los medicamentos. Bueno, Juli, nos siguen no. llegando un montón de preguntas, lo vamos a dejar. Juliana va a estar acá una vez por mes sentada contestando todas las preguntas, así que vamos a ir anotando. Después también mail, se la podemos pasar al mail, mail que ya trato de la, la, de las va contestando. Todas. Estuvo el mail Juli todo el tiempo sí. puesto, así que si quieren le mandan sus consultas ahí, que ella de, de forma muy bondadosa lo va a contestar. Y por último, señores que trabajan en, no sé, bien PAM y en Pamy, tengan un poco más de empatía con las personas que van y que piden los medicamentos, no los hagan esperar. Hay personas mayores de edad. Que ya se les complica ir, hacer la cola, hace mucho frío, está haciendo mucho frío, hay que tener un poco más de empatía, de respetarlo, Totalmente. de hacer los trámites un poco más rápido. Y si humanos. son, exactamente, como acaba de decir Julio, un poco más humanos, y te juro que se me sube la sangre porque por ahí no puedo creer la cantidad de cosas que pasan y cómo juegan con el tiempo, con el corazón y con las enfermedades de las personas. Así que lo acabo de decir, me la Banco, Pami y Josep, un poco más de empatía, por favor. Eh, Juli, bueno, te mando, Dani, un, beso, te mando un beso. Te mando un beso. Te mando un beso. Típico mensajito de WhatsApp, ¿viste? Vale. No, no, es que esos temas me enervan, me, me, me, es que me enervan. Sí, perdón, está mal, está mal, sí. está mal. Pero bueno, eh, gracias Juli, te espero. No, acá Dani, En semanitas ya anotamos acá todos los mensajitos para que Juli bueno. vaya contestando. Y ahora, bueno, dale. chicos, así te lo digo